animalitos de la gracia los celos sobre todo los celos femeninos pueden Ay, ser muy no. enfermicios. ¿También, a... también los hombres también los hombres son celosos? celosos como se dan cuenta que hay <risa> debido de a, a sus ferormonas por así decirlo ¿no? sobre todo cuando es época de moisés esta tarde recibo una carta, señores, una carta, mi tercera carta anónima. Me da mucho gusto continuar con estas secciones de que nos manden toda su carta. Así es mi historia, dice. Tengo 20 años y un hijo de un año, y seis meses de soltero. Sufrí mucho con el padre de mi hijo, ya que nuestra relación siempre fue muy violenta. Desde que terminamos, y él rehizo su vida, Hace cinco meses con otra persona, yo me alejé del amor. Para dedicarme a trabajar en el negocio de mi familia y criar a mi hijo. Sinceramente, me olvidé de ser mujer. Hace aproximadamente, hace aproximadamente un mes estaba sola como todas las mañanas trabajando y entró un hombre vestido de uniforme, un policía me saludó muy amablemente y me preguntó por mi mamá ya que él recordaba que ella estaba por las mañanas entre una cosa y la otra hablamos durante 40 minutos aproximadamente y me comentó que me dejaría su número telefónico por cualquier urgencia Ese día no le mandé ningún mensaje no quería que se sintiera es su número lo iba a utilizar solo para preguntarle cómo estaba. Pero ese mediodía, cuando partí para mi casa, no paré de pensar en él en todo el día. Al día siguiente, mi mamá me comentó por la tarde que había preguntado por mí. Entonces me arreglé un poco para ir a trabajar y finalmente, a las 11.10, luego de 10 minutos de entrar al servicio, pasó a saludarme. Seguimos hablando. Esta vez se quedó hasta que terminé mi horario, a las 1.30, la quedamos en mensajearnos. Esa tarde nos escribimos todo el día y me confesó que le había gustado. Ni bien me vio que lo de mi mamá había sido una excusa para hablarme, así como el darme su número para urgencias y me invitó a salir en cuanto tuviera franco. O sea, dinero. Al día siguiente, ya con tres días de conocerlo, cuando terminé mi horario laboral, y el suyo, también concluyó, me acompañó hasta mi casa, que quedaba a dos cuadras. Y me besó por primera vez. Desde ese día fuimos inseparables, literalmente. No hubo un momento en el día en el que no estuviéramos comunicándonos, o viéndonos, almorzamos y cenamos. Incluso dormimos juntos todas las noches hasta el fin de semana del Día del Niño que él viajó a su ciudad a ver a su hijo de 10 años. Cuando volvió, me planteó que quería pedirse el pase a su destino porque él allá tenía una casa y acá dormía en la comisaría. Y al ver mi cara de angustia, me propuso irnos juntos. Sin dudas, dije que no. Que era muy lejos, que no dejaría mi vida, pero tampoco quería dejarlo a él. Y Gastón, sin más dudas, me dijo que si no me iba, entonces se quedaba conmigo acá porque no podíamos estar separados. Así fue nuestra historia, inseparable sinceramente. Vayan a saber por qué razón el diablo metió la cola, reabrí mi Facebook luego de varios meses cerrados y subí una foto juntos. Busqué si él también tenía para agregarlo y me llevé un gran fiasco. Maldito. Casado con tres hijos. ¿Qué desesperación? Mi desesperación fue inmediata y lo andé. Lo, lo dejé. Nos habíamos visto hacía 15 minutos y esa noche habíamos decidido que me quedaría a dormir con mi hijo porque estaba muy angustiado por estar tantas noches afuera. Él mandó pidiéndome que no viera más nada, que me iba a explicar todo y que todo iba a ser más fácil. Su explicación fue que apenas me conoció y le gusté, que después del primer día ya no pudo separarse de mí por haberse enamorado. Y que él quería mudarse conmigo. Y no volver más a su ciudad a vivir sino cada cinco meses ver a sus hijos. Me deprimí porque todos estos proyectos juntos se desmoronaban. Al final do dormimos juntos esa noche. Que más que dormir, lloré y él se durmió cansado de pedirme disculpas. Pero a la mañana que le siguió todavía ha cambiado. Sus besos ya no me correspondían y abrazarlo era el primer paso para llorar desconsolada. Él lo tomaba más natural. Hasta su rostro parecía estar más tranquilo y hacía de cuenta que todo seguía intacto. Me enojé, busqué mediante Facebook algo familiar suyo y llamé a su madre mediante guía telefónica. Me hice pasar por una trabajadora de un call center y conseguí el número de su mujer. La llamé, pero no estaba. No llegué a decir nada a ella. Sin embargo, le comenté a la señora que me había atendido que me llamaba desde Buenos Aires, que residía aquí y que me urgía hablar con ella y con sus hijos. Pasada una hora, él me andió. ¿Qué hiciste? ¿Hablaste con mi mujer? No le dije. No pude hablar. Ella me pasó tu número y me dijo que soy un hijo de mala mujer, que no voy a volver a ver a mis hijos y que no vuelva nunca más para mi ciudad. Entonces la llamé a ella en la desesperación de ver de que yo no había hecho nada, me enojé y le confesé que yo era su pareja en Buenos Aires, que nos amábamos y que estábamos buscando un alquiler para convivir juntos. Él me llamó luego de cortar con ella, lo escuché enojado. Me dijo que había tenido que llevar a su mujer de urgencia al hospital que había ido muy lejos sin medir que él me pidió que no lo hiciera. Le comenté que no lo hice de desesperación al ver que todos nuestros proyectos se derrumbaron y que separado nosotros nos podríamos retomar todo nuestro amor. Dijo sentirse muy mal, haber tenido problemas hasta su trabajo y que hoy por hoy quería que las cosas quedaran así. Desde ese día no respondió más un mensaje. Lo ve a lo lejos y nos escondemos para no cruzarnos y si eso pasa, miramos hacia abajo sigue siendo el amor de mi vida y sé que fallé nos fallamos mutuamente no encuentro maneras para pedirle disculpas lo amo con todo mi corazón y daría lo que fuera para que nos diéramos otra oportunidad ya sin ataduras. yo me despido con esta frase que dice así el celoso ama más, pero el que no lo es, ámame.